El programa se, se establece en función de dos aniversarios o dos conmemoraciones eh, emblemáticas. Una es el aniversario Sibelius, es, es año del compositor finlandés y bien, es, es invitado de honor, invitado de lujo de prácticamente la totalidad de las orquestas sinfónicas. Eh, es así que el, el programa cerrará con esa obra emblemática que es la primera de sus sinfonías. Una pieza que... Eh, todos y cada uno de los, de los lugares eh, específicos, eh, conti contiene las maneras de hacer, el oficio musical, eh, los rasgos compositivos, eh, de lo que Sibelius va a ser a lo largo de toda su carrera, creo, sin temor a equivocarme, en admitir que es una de las piezas fundamentales, una de las piedras de toque del sinfonismo romántico o romántico de, de todos los tiempos. Y sí, en efecto, eh, que el maestro Barea muy atenadamente también Artículo también la visión sobre, los, sobre Escandinavia, sobre esos países nórdicos, haciendo el, la pieza gran conocida del, del público, uh, Perguín, la, su de, la suite Perguín de Péreguín de, de Eduard Craig eh, Además sí decir que eh, particularmente creo que eh, esa suite, que es lógicamente, recaba algunos de los temas y lógicamente algunos de los elementos más emblemáticos de de la música incidental que fue hecha para el, para el drama de Ibsen. Yo particularmente creo que sí, el Bergín de, de Ibsen es uno de los momentos más afortunados de la literatura de todos los tiempos y sí, es algo que sí recomiendo encarecidamente. Y por último, aunque el último, pero es la primera pieza que vamos a escuchar. Eh, y es la conmemoración de la barbarie en los 70 años de los lanzamientos de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, los 70 años de ese final de la, de la Segunda Guerra Mundial. Krzysztof eh, Wendreski, compositor polaco, eh, particularmente involucrado en esos temas eh, sociales, trascendentales, eh, lógicamente no se quedó al margen de, del impacto de lo que fue eh, la barbarie colectiva, aunque no me corresponda calificar, pero sí creo que fue de los momentos más terribles de toda la historia de la civilización humana. Y en los 60 se hizo eh, esta pieza, el treno, ese canto fúnebre a las víctimas de Hiroshima. Una pieza eh, terrible, una pieza austera, una pieza... Eh, horrible en ese sentido eh, para 52 instrumentos de cuerda que estamos trabajando y preparando con, con mucho tesón, una pieza muy difícil pero que creo que va a servir como, como, como reflexión, como gran convocante Bueno, sí puedo decir que eh, la relación que, que mantenemos la orquesta y un servidor es sí, una relación que se prolonga por, por, por años, creo que estamos recordando en el ensayo del día de ayer precisamente que creo que son 15 años la, la primera vez que trabajamos juntos y ciertamente trabajamos, hacemos música rápido, muy bien, es un trabajo muy, muy, muy rico.